Continuamos eh, adaptando nuestro dibujo a la eh, planta que corresponde al ejercicio 2. Seguimos haciendo limpieza de líneas que no van y eh, cortando segmentos en las intersecciones de los muros. Eh, por ejemplo, podemos usar la herramienta, eh, en este caso, eh, recortar seleccionamos y en el ángulo inferior derecho siempre se nos pide el la orden se nos ingresar un, un elemento o lo que corresponda según el comando en este caso seleccionar el objeto límite para recortar vamos a seleccionar esta línea y nos pide seleccionar el objeto a recortar si lo que yo quiero recortar es este segmento yo debo hacer clic antes de la línea por ejemplo acá. Y de esa forma se ejecuta el comando. Ahora, por ejemplo, tenemos este segmento que tenemos que recortar esta porción. Para eso podemos usar este otro recurso que es el de la herramienta divide. Nos pide especificar el objeto a recortar. Nos pide especificar un punto de corte. En este caso nosotros vamos a seleccionar esta intersección. En este caso no me deja, tengo restringidos los movimientos porque está seleccionado en los modos de referencia la restricción. En este caso en sentido ortogonal la vamos a deshabilitar. Sí, vamos a controlar que eh, sigan habilitadas las referencias a, a puntos cercanos, a puntos eh, perpendiculares en este caso. Eso sí lo vamos a dejar y vamos a seleccionar ese corte eh, de los dos segmentos como línea de intersección. Como nosotros queremos cortar estos, esta, es, esta porción completa, vamos a seleccionar nuevamente este objeto a recortar y un punto de corte ahí. Ya hemos indicado el segmento y los dos puntos de corte que queremos. Ahora simplemente seleccionamos y eliminamos ese vector, esa porción de vector. ¿sí? De esta misma forma vamos a completar haciendo eh, eh, todo lo que resta para... Eh, volver a tener graficado y volver a tener completa nuestra planta, pero esta vez en LibreCAD. Entre los recursos que son útiles y que nos sirven, eh, vamos a mencionar, por ejemplo, aparte de los elementos para recortar y para dividir segmentos, este que nos permite asignar un elemento a una capa. Si ustedes prestan atención, el color de la capa muros es el cian y todos los elementos que estamos graficando pertenecen en esa capa, pertenecen eh, a, a muros y están identificados con ese color. Acá tenemos una línea, por ejemplo, que nos ha quedado fuera de esa capa o que no está perteneciendo a, eh, a los... integrando los elementos de esa capa. Eh, en este caso, ¿cómo podemos transportar un elemento a una capa? Simplemente lo seleccionamos, sea la entidad gráfica que sea, y en la barra modificar tenemos también una etiqueta de atributos. Este icono que es como una etiquetita verde, si nos posamos con el mouse por encima y lo dejamos un, unos momentos sin, sin cliquear, aparece la palabra atributos y nos indica que eh, nos puede abrir una ventana de atributos de este elemento gráfico. Acá podemos ver que no está asignado a ninguna de estas capas. Entonces simplemente lo que hacemos es elegir la capa a la que queramos que pertenezca. Muros. Y en color por capa. De esta manera va a adoptar los atributos de esa capa. Le damos OK. Y este elemento gráfico pasó a pertenecer a la capa muros tomando sus atributos. Si hacemos clic derecho con el mouse, habilitamos un menú contextual en el que se nos cargan las últimas eh, operaciones y los últimos comandos que se han ejecutado. En este caso, hemos estado ejecutando el comando Divide y vamos a volver a usarlo. Habilitamos el segmento que queremos cortar, seleccionamos el primer punto de corte. Como se deshabilita, volvemos a hacer clic derecho, volvemos otra vez a seleccionar Divide y el punto de corte 2, damos escape y ahí se ha, vemos que al seleccionar el segmento ya se ha dividido y se ha cortado en la porción que podemos eliminar. Lo que hasta ahora no hemos hecho hasta es eh, ubicar o tener presente las dimensiones, las hemos tenido en cuenta para ir generando el dibujo, pero no las hemos ido dejando registradas en la capa cotas que creamos. Nos vamos a ubicar en la capa cotas y en, el, en la barra de eh, iconos de herramientas para acotar. Fíjense que tenemos habilitado en este caso las verticales, las horizontales o las que pueden seguir eh, una alineación. Vamos a eh, elegir en este caso las cotas verticales, marcamos un primer punto, un segundo punto de nuestro segmento y eh, se van a habilitar en, tomando el color de la capa y los elementos que hemos este, dado como atributos. No nos eh, viene bien en este tamaño porque está excesivamente grande el texto y eso lo podemos cambiar desde eh, preferencias del dibujo actual. Para escala general de las cotas podemos optar por otro tamaño y podemos ir probando, se van a ir actualizando de acuerdo de acuerdo a las opciones que, eh, op por las que elijamos. Si nos siguen pareciendo grandes, podemos achicar aún más. Y de esta manera podemos elegir tanto las interiores, las exteriores, podemos ir eh, dejando también la configuración que, que queremos para cotas. Eh, en este caso no nos ha tomado los dos decimales, eso también lo podemos eh, controlar.